que vamos a tener cada vez mejores personas disponibles en el caso de los ecuatorianos, contento que se sumen cada vez mejores personas a ese propósito de hacer del nuestro un mejor país.